El alcalde de este municipio dijo que las autoridades deben empoderarse ante la contaminación que afecta el medio ambiente y calificó de una necesidad que los funcionarios se unan para contrarrestar este mal. Ahora, tenemos las instituciones, como dice Roberto, y más allá, empoderados y que... para lograr el propósito que hoy ustedes se unen para hacer un tipo Dijo además que había previsto destinar un millón y medio de pesos para la limpieza del río Jaya, iniciativa que fue detenida por la protesta de un regidor. Claro, ese millón y medio de pesos no fue posible porque un regidor lanzó un discurso donde se debía ese dinero para otro asunto que no era tan importante, tan Campo cuando se va a acompañar de ahí un bien porque contamina los campos de donde van a dar un contable que llega a través de la rueda digo que no porque no preocupa mucho Giovanni Cordero NTN su noticiero regional